Este es el panorama que presenta la Playa de Sosua en Viernes Santo a, después de las 5 de la tarde. Miren qué ambiente más agradable. No se ven muchas personas a esta hora disfrutando todavía. Bueno, hay gente, pero no lo que se acostumbra a ver a esta hora aquí en Playa Sosua. Vamos a pasar eh, por aquí atrás, aquí, y vamos a acercarnos más a ver qué podemos ver más cerca en esta área de la playa. <risa> ¡Uh! Coño, Ya se mojan los únicos técnicos que tengo en mi vida. Ok. Hola. Hola. Hola. La botella, si pueden llevársela por algún lado, que no la dejen en la playa, por favor. No, no, pero no importa, sino que, que no la dejen. Bueno. Muchachos, hola, ¿y esa lata de quién es? No, no de ustedes. Pueden recogerla y llevarla a un zafacón ahorita, por favor, para dejar la playa limpia. ¿Verdad? Sí. Bueno, es inevitable que la gente tira basura en la arena. Eso es algo que algún día el pueblo dominicano debe aprender. Porque se ve tan hermosa la playa limpia. Saludos. ¿Y ustedes? ¿De dónde son ustedes? De aquí. Dominicano de aquí, ¿verdad? De pura Cepa. sepa. Cepa. Sí. Bueno. <coughs> hermosa playa Sosúa. Hola. Bueno, y aquí para despedir este video, vamos a ver qué tiene la gente de la Defensa Civil de Sosúa y los departamentos de rescate que están aquí vigilantes. Lamentablemente, siempre hay gente que no tiene cuidado y tira toda la basura aquí en la arena, pero esos son los menos. Gracias a Dios. Hola, hola, hola, hola. ¿Quién es el encargado de aquí, por favor? El encargado, está por ahí. El jefe de aquí. Gracias. Vamos a buscar al encargado de aquí. Romy Belete Jiménez. ¿El no médico O el oficial médico. Hasta ahora, hoy, solamente una persona con algunos erizos clavados en la pierna y más nada. Solo eso. Sin novedades. Gracias a, Dios, gracias a Dios ningún ahogamiento nadie con... nada, ¿nada nin, ningún ahogamiento cero intoxicación, nada ¿y hasta qué hora están de servicio ustedes aquí? 5 y 45 la playa la cerramos a las 6 ya a las 5 y 45 estamos sacando a las personas ¿y el sábado y el domingo igual? el mismo horario ¿y de dónde viene usted? allá que Dios se suba. suba sí señor Bueno, un orgullo para su familia y para nosotros claro, muchas gracias siempre al orden Vamos a caminar unos 50 metros más, para salir y no presentar más de lo mismo. Hola. Hola, buen provecho. ¿cómo está? ¿Alguna novedad aquí hoy? Todo bien. Todo todo bajo Todo bien. No hay ninguna novedad hoy aquí en Playa Sosua. Gracias a Dios. Bueno. Hola. Oh, ¿qué, ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué vas a hacer? Hola. Un castillo de arena. Sí, un castillo. Sí, está haciendo un castillo de arena. Es ingeniera. Ah, oh, ok, muy bien. ¿Y esa va a ser arquitecta aquella? Sí. Sí. Es un parente que lo va a dejar. Sí. Aquí estamos. Oh. Raya Sosua sin edición. Uh. La verdad es que está un poquito picado el mar hoy aquí. Hola, hola. No lo saque ahora, no, dalo ahí. Oye, ¿y hasta qué hora van a estar ustedes aquí? las seis hay un buen grupo de gente pero como la playa es tan grande no se nota tanto Hola cómo están las voluntarias bien, bien. de playoúa Y ustedes, ay, se le voló el sombrero. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Son de aquí esos suelos ustedes? No, de la capital. Ah, bien. ¿Qué les parece a la playa aquí? Sí. Sí, lo único que una gente tiran plástico y cosas siempre, pero eso por lo menos no contamina tanto. La gente disfrutando de la playa en el Viernes Santo Y aquí la gente de la Defensa Civil Esperando que pase algo, pero gracias a Dios no ha pasado nada, ¿verdad? Nada importante, nada que presentar Cuidado, flaco. ¿Y ustedes? ¿Qué tal? Bien, uh. ¿Cómo está esta defensora civil? Hello. En serio. Okay. ¿Qué tal, Messier? ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Really ah, te gusta la playa. Sí, sí, sí, muy, muy gusto. Qué bueno, qué bueno.